Cuéntame por qué vinieron a apoyar el evento. Eh, pues vinimos a apoyar a la Fundación lo que está haciendo para los niños de Kenia, eh, apoyarlos y nada, venir a disfrutar un poco, a escuchar música y apoyarnos entre todos. Pues más que todo por lo mismo, más que todo para la causa de los niños de Kenia, darles nuestra ayuda con lo poco que les podamos brindar y pues para venir a escuchar un poco la música que nos gusta. ¿no? ¿Qué no bueno te gusta? No Dependiente, To Your Glory, The Tryout, muchas, para África y los niños. Para poder comprarle a los niños allá los, los filtros de agua. The Hardcore Health Foundation es una fundación alemana y tienen proyectos humanitarios en diferentes partes del mundo. Eh, actualmente tienen proyectos eh, de refugios para personas sin hogar en, pues, digamos, en la ciudad en donde son, eh, tienen proyectos o eh, campamentos médicos en Kenia eh, y nosotros hoy el, día está, eh, hoy el día de hoy estamos colaborando precisamente con ese proyecto eh, que son los campamentos médicos que tiene la fundación en Kenia. Estoy aquí para aportar mi granito de arena para cambiar de alguna manera u otra la forma de vida de las personas que nos, en este momento nos están necesitando. se llama Hardcore Health Nation y es para ayudar a una ciudad, Kenia, pues cada, yo pienso que aquí en Bogotá no apoyan mucho el hardcore y que es un género que no, o sea, que no está apoyado por las personas y necesita más apoyo y pues cada gotita de cada persona es para ayudar a, al, a, o sea, al género y todo. <risa> Este fue nuestro aporte en el Hardcore Health Foundation Day, muchas gracias a todos. Bueno, esperamos que muchos más sigan apoyando esta causa, esperamos que muchos más sigan apoyando esta causa, tanto bandas como asistentes del día de hoy. Y esperamos que sigan apoyando las bandas colombianas, cada una tiene su talento, intenta sacar adelante su proyecto, se viene nuestro próximo álbum, espero que sigan apoyando a Tuyo y Glory, a todo el Hardcore colombiano y a toda la gente que nos apoya. Muchas gracias a todas las personas que vinieron y espero que los niños en Kenia reciban nuestro aporte. Gracias. El evento nace como un llamado que hizo la, la fundación de Hardcore Health Foundation eh, para organizar diferentes eventos benéficos el día de hoy, precisamente porque están celebrando dos años de su fundación. Para nosotros Hardcore es más que hermandad, más que unidad. Tenemos que estar conscientes de que hay muchas más cosas con las cuales podemos participar, no solamente que se queden las letras y en los sonidos. Y lo mejor que podemos hacer es realizar eventos y seguir apoyando a personas que en verdad lo necesitan. En este caso Hardcore Health Foundation Day es una de las mejores oportunidades para poder lograr esto y que las cosas trasciendan mucho más allá de, de los conciertos, ir a pagar, ir a hacer mosh. las letras hablan mucho de eso, de, hablamos del trabajo día a día, madres cabeza de familia, hablamos mucho de la hermandad, que también es un poco importante retomar ciertos valores. Creemos que la solidaridad pues, no, tiene, no tiene barreras, no tiene fronteras, que existan este tipo de organizaciones dentro de la escena hardcore, que sigan creciendo, que puedan subsistir y que sigan inspirando pues un montón de personas, que fue lo que nos pasó a nosotros. Eh, yo creo que sin, sin, sin ese campanazo que ellos nos dieron, de pronto no hubiéramos pensado que podríamos organizar un concierto benéfico con la magnitud que, del, que, del que tenemos planeado el día de hoy. que en el hardcore ya se ha dicho todo y solo queda hacer las cosas de realidad, apostarle a ese tipo de eventos porque pienso que todavía no somos humanos, estamos en, en proceso de serlo y el hardcore no es solo música, también son acciones. Gracias a Cuatro Cuartos, a, bien, a todas las que van a tocar hoy, a aquellos que tomaron la iniciativa, o sea que creen en espacios contraculturales, a ustedes por llenar esto. ¡No, Creo, estoy seguro de que todos hacemos hardcore por pasión y, y porque es lo que nos motiva, eh, pienso yo que el hardcore nos enseña a ver la vida desde otra perspectiva, somos, somos críticos y por eso no somos gente del común, porque no hacemos parte de la masa, tenemos otro, otro punto de vista de ver la vida y, y eso es lo, lo, que, lo que hace fuerte este evento, apostar a este tipo de cosas, eh, crear conciencia. Y digamos la decisión de que la, la, la donación y lo que se va a recoger en, en, en boletería y los, los aportes y las donaciones que van a hacer la tienda, las tiendas se vaya para, para Kenia es porque uno, primero creemos que la solidaridad pues, no, tiene, no tiene barreras, no tiene fronteras. Eh, dos, porque nos parece súper valioso eh, que existan este tipo de organizaciones dentro de la escena hardcore que sigan creciendo, que puedan subsistir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 mucho este tipo de eventos, ya que podemos apoyar a gente que verdad lo necesita y sin necesidad de pertenecer a una ideología política o religión o alguna cosa, simplemente son cosas de corazón. Somos un colectivo de jóvenes que queremos transmitir un mensaje y ese mensaje es que podemos unirnos para llegar a un objetivo y ese objetivo es poder ayudar a personas que en realidad lo necesitan estoy totalmente de acuerdo con estas actividades que están promoviendo a nivel mundial ya que muchos de nosotros contamos con privilegios, pero hay personas que no pueden contar con ellos. Muchísimas gracias por unos eventos en los cuales podemos ayudar a personas que no pueden contar con unos buenos recursos o tienen necesidades. De verdad, sigan apoyando estas actividades y vamos para adelante. Hardcore siempre para ayudar, para estar con las personas que queremos, para ayudar a todos, para seguir siempre firmes en lo que queremos, acá estamos nosotros No Dependiente, yo soy Lumbre, el vocalista. Queremos seguir, seguir apoyando estas causas para que la verdad se sigan también implementando más conciertos. Eh, hoy en día este puede ser un pequeño concierto, pero el día de mañana puede ser más grande. son contadas, ¿no? Aún más las oportunidades para ayudar y ayudar a la humanidad. Así que es una buena ocasión para aprovechar, ¿no? Eh, como joven, eh, para crear un cambio, como aprendicena, eh, para proponer, eh, como músico, eh, para aportar. pendiente, eh, queremos emplear la música de la mejor manera, con toda la fuerza que ella misma tiene, aprovechando la cercanía que tenemos con, la, con los jóvenes, para dar el mejor mensaje, siempre de actitud, eh, de echar para adelante, de levantarse, eh, cariño por hacer las cosas bien, eh, yo creo que eso básicamente. Estamos a todos ustedes a seguir colaborando con esta causa, pensando que el hardcore siempre va a ser eso, ayudar a los demás, a hablar de positivismo, de tener muchos parceros, de en serio colaborarnos los unos a los otros y no, y pues de pasarla también bien, ¿no? una banda pues, que se desenvuelve en un medio muy independiente en el que nadie va a meterle plata ni nadie va a hacer nada por nosotros todo viene de la autogestión pero pues como que llega un punto en el que el, las palabras y las letras no se pueden quedar ahí tienen que trascender entonces pues obviamente es una mmm, iniciativa muy bonita porque es el punto en el que podemos entre todos como traducir eso a acciones de verdad y ayudar gente que ni siquiera tiene que ver con hardcore ni siquiera estamos como llevando esto un poquito más lejos soy Juanita Acevedo, soy el guitarrista de Trial y les digo, menos mosh menos palabras, más acciones, más vida Esta es la primera vez que nosotros toquemos en algo que se, va que se va a transformar materialmente. Vamos por esos 30, 40, 50 purificadores, cada uno cuesta 22 dólares y pues tenemos una meta de donación. Siendo un país chiquito creo que la donación es bastante significativa. pues en realidad ayudar a alguien siempre va a ser bueno, ¿sí? sea quien sea. La idea principal de todo, con Daniel Botello, pues que fue el organizador, es empezar a hacer algo para Colombia, o sea, no para apoyar a la gente de afuera, sino también para apoyar a la gente de Colombia, que también está mal, está mal y tenemos que apoyar lo, lo nuestro. Entonces pues estamos pensando en continuar participando en este evento, si vuelve a... Hacer, pues va no, a venir a tocar cada vez que se pregunte. Sí, claro. No los quiero ver quietos paseitos. A saltar. SO! go! Bueno realmente siempre hemos tenido la fortuna del apoyo de la gente, siempre es una comunión muy fuerte y, y lo comprobamos hoy, la verdad hoy no esperamos que nos fuera ahí como nos fue, O sea, mucha gente nos escribió como hoy, queremos verlo antes de que se vayan para México, nos ha hecho la cuñita que nos vamos para México y por eso hoy quería agradecerles a la gente porque gracias a esas respuestas que nosotros recibimos esas otras cosas. personalmente pienso que, que es muy importante dar el primer paso, yo vi respecto a este evento y a la causa mucha crítica y mucha vaina pero realmente realmente yo pienso que hay que salir de la casa y en verdad darse cuenta y dar el primer paso, creo que los organizadores de este evento y las bandas que participamos y toda la gente que se unió a este evento eh, Hizo caso omiso a, a, a los comentarios de la gente que decía que por qué no ayudamos a gente de, de acá del país, pues obviamente hay que ayudarlos a todos, pero pues este es el primer paso, es apenas el primer paso, no, no creo que le den tanta varilla pues, a, a esta organización que tiene de por sí un fin muy, muy bueno, que es ayudar a, a la gente que más lo necesita. Quiero compartir. no importa cómo nos veamos, importa lo que hacemos con nuestra vida, lo que construimos. ¿Qué mundo quieres construir? ¿Cómo puedes hacerlo? Hardcore. La oportunidad de reivindicar una forma de ser, un estilo de vida, un mensaje, una excusa para ayudar, para reunirnos, para pasar un buen rato. Pero que en esta ocasión además nos permitió colaborar con una comunidad que necesita del agua para reducir el sufrimiento de sus habitantes, los jóvenes somos conscientes de la realidad y no queremos ser ajenos a esto. Asistimos a apoyar una causa que transforma situaciones reales de personas reales, focalizan ayudas y maximizan su impacto. No me rindo, si me caigo me levanto, de los errores aprendo, los obstáculos supero y busco los mecanismos para lograr cumplir mis sueños sin olvidar a los demás. Actitud mental positiva siempre. Los jóvenes no somos espectadores pasivos que ven como el mundo nos deja impotentes en su andar. Transformamos nuestro entorno como queremos que sea, levantándonos y viviendo nuestra realidad. La participación masiva de asistentes y la donación del trabajo de artistas, promotores y demás involucrados nos demuestran que la unión genera cambios, fortalece nuestra voluntad para transformar el mundo. Queremos que sea claro que sin importar lo que hagas, lo que te guste, tú también puedas ayudar. Los jóvenes lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Aunque las necesidades son innumerables, las formas de colaborar son muchas. El mundo nos necesita y es momento de actuar, así que no paremos y como dice Eduardo Galeán, muchas personas pequeñas en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Estamos muy, muy, muy contentos por los resultados del de HHFDI en Bogotá, teníamos una meta de 300 euros que queríamos donar a las actividades del Hardcore Health Foundation en Kenia y logramos sobrepasar esa meta un montón. Reunimos 1,046 euros, que consignamos eh, hace unas horas directamente a las cuentas de Hardcore Health Foundation. No pueden imaginarse la alegría que, que tenemos todas las personas participantes, pues logramos reunir a nueve de las bandas más representativas de la escena hardcore colombiana. 350 personas asistieron al concierto, y aproximadamente 10 empresas se sumaron eh, brindando su apoyo técnico, sus conocimientos, sus recursos y donaciones de la, de la mercancía que vendieron ese, pues esa tarde. Ahora lo que queda es seguir trabajando. La idea es que el próximo concierto sea un concierto de hardcore solidario y que vaya enfocado a beneficiar eh, algún proyecto eh, de ayuda humanitaria para personas de dentro de nuestro país, de Colombia, de Bogotá. Eh, eso es lo que queda, esperamos seguir haciendo estos eventos por lo menos uno al año Ojalá eh, si todo sale bien podamos hacer uno cada semestre Pero mínimo vamos a estar cada año haciendo eh, eventos de hardcore solidario Queremos reunir más bandas de Bogotá Queremos traer bandas de otras ciudades de Colombia para, para darle la, la oportunidad de que se suman esta, esta causa Y de pronto pensar en más proyectos aparte de los conciertos De pronto vender mercancía a... Uh, de, pues, de, digamos, de la iniciativa Hardcore Solidario, eh, donde podamos reunir dinero pues, para ayudar a las personas que más necesitan de nuestra ayuda.